Se encuentra detenido uno de los presuntos responsables de un robo a mano armada cometido contra el comerciante Amauris Antonio Peguero, a quien de acuerdo con la nota policial despojaron de la suma de 40 mil pesos en efectivo y alrededor de 90 mil pesos en tarjetas de llamadas y la llave de su vehículo. El detenido José Antonio Durán Polanco, mejor conocido como Ton alega no ser responsable del hecho ¿Para qué hablo de un comerciante en el Calvallo? Un comerciante, eso es mentira, eso es mentira En compañía de dos personas más? Eso es mentira ¿Y por qué tú quieres cosas que te expulsas? Yo no sé, yo no sé No, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. No ha sé, me... no, es es no he hecho nada de eso ¿Y por qué no pensaron que eso es mentira? Cosa de ellos ¿Ha caído preso? O no, no, nunca ha caído preso. ¿Y qué tú piensas? ¿Por qué Nada, hay que rayando hay que porque yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, ¿quién que despojarme? No. ¿A qué tú te dedicas? A trabajar, trabajo seguridad. Según la entidad del orden, en el robo también participó otra persona solo identificada como Yorky. Joan Cordero, NTN.